Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos acompañan hoy. Celebramos que ahora sí se acuerden de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que una de las primeras mociones del curso político sea esta, pero tampoco olvidaremos que sus gobiernos y los del Partido Socialista han estado años maltratándolos. Ya se lo dijimos aquí en el Senado, en el debate de los presupuestos de 2017, denunciando que en ambos cuerpos se aumentaba la discriminación salarial en relación a las retribuciones percibidas gracias, por otros cuerpos policiales, pero entonces hicieron lo que acostumbran, ni caso, y eso que desde 1991 los compañeros de Izquierda Unida lo llevan reivindicando en sede parlamentaria, como han venido haciendo antes los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil a lo largo de los últimos 30 años. Aunque, oyendo eh, algún senador, parece que todo esto ahora es gracias a Ciudadanos y al Partido Popular. Quienes nunca han tenido en cuenta ni las reivindicaciones ni las demandas de policías y guardias civiles, sino más bien todo lo contrario, al albur del conflicto catalán, llegó el acuerdo el pasado 12 de marzo con los sindicatos y asociaciones policiales con los que negociaron, incluyéndolo en los presupuestos generales del Estado de 2018. La clave es cuándo se va a plasmar, cuándo se va a ver en las nóminas de los policías y guardias civiles ese incremento retributivo, que parece ser, si hacemos caso de los anuncios, será en las nóminas del mes de octubre y por qué no, se, no se está, por qué no está funcionando esa empresa externa que está, que está encargada de alguna manera de gestionar o de ayudar a llevar a cabo esa equiparación salarial. Pero, además, existen algunos problemas con una subida salarial que no llegará a ser una, una equiparación real y total. En primer lugar, porque, para completarse, se necesita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y de 2020, algo que se encuentra en entredicho a día de hoy, ya que difícilmente el grupo proponente va a apoyarlos, aunque incluyan los aumentos pactados y aunque pueda hacerse por la vía de crédito que refería el senador del Partido Popular. Y, en segundo lugar, y lo más importante, porque la mejora no alcanzará a todos los agentes. La equiparación no será lineal en ambos cuerpos. Es decir, para empezar, la subida salarial irá incluida en los complementos específicos singulares de los agentes y, dependiendo de la cuantía de dichos pluses, será mayor en algunos casos que en otros. Por ejemplo, no percibirá la misma mejora en su nómina un policía nacional de base destinado a una oficina del DNI que un agente también raso destinado en la Comisaría General de Información. La equiparación salarial en la policía y en la Guardia Civil repercutirá, por tanto, en dichos complementos específicos, singulares, y no en el sueldo base y, además, supondrá que la subida salarial, de la subida salarial quedarán excluidos los agentes que se encuentran en segunda actividad, en el caso de los policías o en la reserva o retirados, en caso de los guardias civiles. Las edades en las que los funcionarios pasan a ella varían desde los 55 años, en caso de los agentes de la escala básica y de subinspección a los 60 años, en el caso de los de la escala superior. En la Guardia Civil, por su parte, las edades en las que los funcionarios pasan a reserva oscilan desde los 58 años, en el caso de la escala de guardias y cabos y a los 61 años, 61 años para los oficiales o 65 en los empleos de mayor rango como tenientes generales y generales. Y no estamos hablando de pocos casos, estamos hablando actualmente de más de 13.000 agentes de segunda actividad y reserva que quedan fuera del acuerdo que ustedes firmaron. Pero no solo debe hablarse de equiparación salarial, pues para desempeñar esa labor fundamental que señalan en su moción, no hay que olvidar que a día de hoy todavía muchos y muchas policías nacionales y guardias civiles no tienen chalecos antibalas, siguen trabajando con coches en mal estado, en instalaciones en mal estado ruinosas, sin medios tecnológicos suficientes, con falta de personal, etcétera. Leía, por ejemplo, esta semana pasada que el Ayuntamiento de Torre de Juanabat, en Ciudad Real, ha tenido que acoger a los guardias civiles por el estado ruinoso del cuartel, pero eso no es un caso excepcional y hay muchos otros cuarteles que están en una situación precaria. Pero volviendo al contenido de la moción, nuestro Grupo Parlamentario ha defendido, defiende y defenderá las justas reivindicaciones salariales de policías y guardias civiles, y con que estamos convencidos que el acuerdo que defiende el Partido Popular no se ajusta a una, una equiparación salarial real y completa, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la presente moción. No podemos apoyar una moción que deja fuera del acuerdo al 70% de los trabajadores policiales o a sus viudas. Si no se destina la partida presupuestaria al complemento específico general, no podemos decir que se esté trabajando por una equiparación salarial real. Gracias. Gracias, senador Comorera.